Al ingresar al sistema con su usuario, la primera pantalla que verán es el Dashboard. Para estos tutoriales, nosotros creamos una comunidad a la que nombramos oficinas. En su caso, verán la comunidad a la que pertenecen. Vamos a iniciar registrando los ingresos. En menú, elegimos la opción Registro cargo abono. Al abrirse a esta pantalla, en donde dice movimiento, elegimos ingreso, recordando que ingreso se refiere a todo el dinero que llega a su comunidad a través de nómina, pensiones, etc. Lo vamos a cargar siempre en bancos. En cargo, elegimos la cuenta bancos y en automático concepto es bancos. En el número 3, que es abono, vamos a elegir el origen de dónde llega ese dinero. Abrimos la opción cuentas y nos aparecen las cuentas 400, 100 a 400, 900. Supongamos que esto es una nómina, elegimos la 400, 100, que es nómina. En hermano, elegimos el nombre del hermano del que llegó su nómina. En registrar, vamos a elegir la fecha y ponemos que es la fecha en que llegó el dinero al banco. Monto, ponemos la cantidad. En observaciones, pueden dejarlo en blanco o poner alguna nota que a ustedes les haga referencia. No es necesario, puede quedar en blanco sin problema. Una vez que tenemos los datos capturados, vamos a registrar dándole clic en esta barra azul. Aparece esta otra barra, que es una barra verde, donde dice que el movimiento ya fue registrado. Hagamos otro ejercicio sobre un ingreso, pero ahora de una pensión. Cargo, recuerden que es bancos. Abono, elegimos la cuenta 400-300, que es pensiones. Hermano, lo vamos a poner el nombre del hermano. La fecha, elegimos también la fecha y ponemos el monto. Igual observaciones, es opcional y le damos registrar. Nuevamente sale la barra verde. Todos los movimientos de ingresos serán capturados de la manera que les acabo de explicar. Y lo podemos validar que quedaron bien registrados en esta otra barra que se llama histórico. Dándole clic, aparecen todos los registros que hemos hecho sobre los ingresos. Como se dan cuenta, aparecen de todos los meses. ¿Sí? Ahorita aquí podemos identificar por fecha el que acabo de hacer como nómina, y aquí aparece nómina, y el que acabo de hacer como pensiones. Están los datos que acabo de capturar, lo valido con la fecha y con los montos. Como pueden darse cuenta en el histórico, los movimientos de ingreso siempre quedan cargados en el banco y abonados al origen de donde llegó ese dinero al banco. Los movimientos 2, 3 y 4 son movimientos de ingreso por pensiones o nómina. Y el movimiento número uno que es con el que todos iniciamos es el remanente que quedó del ciclo 19-20. Como también fue un ingreso, pues quedó en el banco con concepto o abono remanente. Cuando ustedes revisen su histórico y se den cuenta, si hay algún error lo pueden eliminar y volverlo a registrar. Supongamos que este dato está incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí en la crucecita y aparece esta pantalla. Y vamos a confirmar que queremos eliminar dándole clic a la letra Y. Supongamos que en su comunidad también reciben como ingresos donativos. Vamos a hacer un ejercicio. En esta ocasión, digamos que van a recibir un donativo en efectivo. Entonces, el dinero no va a pasar al banco, sino directamente a su caja porque es efectivo. Lo cargan en caja. En automático, concepto va a caja. En abono, elegimos la cuenta que se llama donativo. En hermano, este dinero lo vamos a poner en donde dice comunidad porque el dinero va a la comunidad. En registrar ponemos la fecha, el monto que recibimos y en observaciones, digamos que de quién recibieron el donativo. Es un ejemplo, ustedes ya le pueden poner eh, el concepto que ustedes quieran. Y le damos registrar. Al darle histórico, ya también nos aparece que la comunidad recibió un donativo de la señora López por 500 pesos. Aquí hay un total, ¿sí? Este total es el que se va sumando de todos los ingresos. Como no tenemos un rango establecido que solo queremos en el histórico tal fecha o tal mes, bueno, estamos hablando de un total por el histórico de todo lo capturado. De esta manera es como se registran los ingresos que llegan a su comunidad. Hay otro tipo de ingresos que llega, que es cuando ustedes le dan efectivo al hermano para que realice algunos gastos. Cuando se realizan esos gastos y les dan dinero de regreso como devolución, se vuelven a ingresar. Pero quisiera primero que les explicáramos... ¿Cómo sale el dinero del banco para entregárselos a los hermanos? Y eso lo vamos a hacer en el movimiento egreso. Cuando el hermano nos entregue de regreso tu cambio o lo que va de nuevo a, a su caja, entonces regresamos a este movimiento de cómo ingresar esa devolución.